Hola a todos, bueno antes que nada espero que, que estén bien con toda esta expresión que lamentablemente nos toca vivir hoy Y, y nada, agradecerle el cariño de, de siempre, tanto dentro como fuera de la cancha Te mando un abrazo muy grande a todos y oh nos bueno, vamos. Oh bueno. Gente, vamos con más noticias del Barcelona Vamos a ver varias de ellas, como por ejemplo una gran noticia sobre Gerard Piqué Y otra sobre Leo Messi Vamos a ello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 En fichar a Big Sam, a Samuel Umtiti y es que está atravesando sus últimos meses como jugador del Barcelona. El central francés quiere salir en verano, un deseo que no ha escondido, pero que aún no se ha concretado. Pues no hay acuerdo con ningún club y hasta el momento seguirá vistiendo de azulgrana. En los últimos meses había sonado fuertemente el Olympique de Lyon, su club de procedencia y al que le encantaría volver algún día, como bien manifestó el propio jugador públicamente, sin embargo... Aún no hay nada decidido y hay un nuevo club que estaría interesado en hacerse con sus servicios. Se trata de nada más y nada menos que el Loporto. El conjunto que dirige Sergio Conceisao se suma a la puja por el zaguero internacional con la selección francesa, que está pasando por su peor momento futbolístico desde que es jugador. Del conjunto azulgrana, un Titi ha estado lastrado por las lesiones en su rodilla los últimos dos años y el gran nivel demostrado por Lenglet y Piqué le dejaron sin sitio en el equipo. Ahora, ante las bajas del conjunto culé, su continuidad está dejando entrever su falta de ritmo y la pérdida de nivel que un día demostró en la muralla blaugrana. El futbolista de 27 años cree que aún puede volver a su mejor nivel, pero tiene que ser lejos del Camp nou, donde le transmitan la confianza que ha perdido en el Barcelona una confianza que puede recuperar en Dodragao donde sería la pareja de baile del exmadredista Pepe en el centro de la zaga. Veremos qué ocurre finalmente con Samuel Untiti pero está claro que sus días en el coliseo Blaurana están llegando a su fin. Por tanto chicos el Oporto al acecho de Untiti vamos a hablar ahora chicos. De lo que comentó Ronald Kuman tras la goleada del Barcelona. Y es que el Barça se ha dado un festín anotador contra el Deportivo a la vez. Recuperando la confianza de cara a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Cita en la que los catalanes se medirán al Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino en el Camp Nou. Mientras tanto Kuman, técnico Blaurana, ha comparecido ante los medios de comunicación en rueda de prensa sobre las sensaciones del equipo. Comentó es bueno. Tenía que reservar a algunos jugadores y darle oportunidad a otros futbolistas. El error en el pase de likes supuso el gol del arabes, pero me gustó la reacción tras esa acción. Hemos liderado el partido y es un buen marcador. Sobre Messi, comentó Messi, es muy importante. Está en un fantástico momento. Sabemos que es decisivo. Lleva mucho tiempo así. Está muy metido. Está alegre. Es efectivo. Con él todo es más fácil. Sobre el título comentó estoy muy contento. Hemos jugado muchos partidos fuera de casa. Pero el bloque ha reaccionado bien. El equipo está bien físicamente. Hemos demostrado gran calidad. Sobre Ilex Moriva comentó: es importante que sea crítico. Ha fallado un pase horizontal. Que no se puede fallar, debe mejorar. Sobre el PSG comentó, el equipo está bien, tenemos confianza de poder ganar la eliminatoria. Sabiendo que jugamos contra un bloque fuerte, ellos tienen bajas pero nosotros también. La eliminatoria está igualada, tenemos que estar bien para pasar. Estamos en un buen momento, llevamos una buena racha de victorias, estamos confiados. Sobre la actuación del VAR, dijo no voy a entrar, me ha sorprendido, no es fuera de juego. Al final hemos ganado el partido, no quiero hablar más, por tanto chicos, esto es lo que ha comentado a grandes rasgos Ronald Kuman en la rueda de prensa posterior al partido. Otra gran noticia para el conjunto azulgrana es la recuperación de Piqué que estaría ya disponible para jugar contra el Paris Saint Germain. Casi tres meses han pasado desde que Piqué se lesionó con el Barcelona. Desde aquel fatídico 21 de noviembre frente al Atlético de Madrid, el central azulgrana no ha vuelto a pisar césped. En su grave lesión se vieron afectados los ligamentos de su rodilla derecha. Y justo en la semana en la que se cumplen tres meses exactos, Piqué podría regresar a la competición. Porque el culé ha puesto la nota positiva en la sesión de entrenamiento del Barça de este domingo. El veterano zaguero se ha ejercitado con el resto del grupo. Una maravillosa noticia de cara al crucial encuentro que le espera al equipo el próximo martes. Nada más y nada menos que el Paris Saint-Germain que visita al Camp Nou en la ida de los octavos de final de la Champions. Un partido en el que Ronald Koeman podría volver a contar con su destacado jugador. Piqué es fundamental en el eje de la zaga, su veteranía y experiencia, sus 553 partidos con la camiseta culé, su profesionalidad y compromiso con el equipo se ha echado en falta en estos meses, pero Gerard podría volver justo cuando el Barça más lo necesita. Según publicó La Vanguardia, fue el propio Piqué el que pidió al club poder sumarse a la sesión grupal de este domingo y es que pese a que se esperaba que reapareciera más adelante, sus buenas sensaciones en el proceso de recuperación han llevado a Central culé a aspirar a estar en ese primer asalto ante los parecinos la próxima semana. El jueves y el viernes intensificó la carga de trabajo con el fin de probarse para ver cómo estaba su rodilla. En el entrenamiento de este domingo ya ha dado un paso adelante al completar la sesión con el resto del grupo. Según recoge el diario Marca, fue el pasado 2 de febrero cuando pudimos ver por primera vez a Piqué pisar el césped tras estos meses de calvario, el propio Central Azulgrana publicó en sus redes sociales que volvió a entrenarse en solitario en el día que cumplía 34 años. Un regalo de cumpleaños sensacional y que ahora podemos ver que realmente estaba acortando esos plazos de recuperación. Grandísima noticia, por tanto, que está disponible para el gran partido de Champions. Vamos a acabar hablando, chicos, como no de Leo Messi. Y es que si a Leo deciden quitarle un gol lo más probable es que el cabreo del argentino le lleve a marcar otros pocos minutos después y esta vez sin posibilidad de que el bar intervenga. Eso mismo sucedió este sábado en el Camp Nou, cuando la pulga recibió en los aledaños del área del Alavés, se giró, regateó a su defensor hacia adentro y se soltó un auténtico latigazo con la pierna izquierda. El balón tocó el palo antes de entrar en la portería colocando el 2-0 a 0 en el marcador, justo antes de que el colegiado pitara el fin de la primera parte. Unos minutos antes a Messi le habían anulado un gol que posiblemente sea el fuera de juego más ajustado de todo lo que llevamos de liga, si es que realmente... Era fuera de juego, al parecer el hombro de Griezmann estaba ligerísimamente adelantado cuando recibió el balón y tras el rechace Messi marcó sin problemas ante un portero vencido. El árbitro dio por bueno el gol pero no el VAR y tras ver la tirada de líneas en la repetición de la herramienta de video arbitraje surgió la polémica en el banquillo azulgrana donde Kuman empezó a protestar iradamente y con razón. También Leo Messi desde el campo vio la foto en el videomarcador del estadio y se sorprendió, con una sonrisa irónica, de que su gol no hubiese subido al marcador. Una polémica más para la Liga y la Federación sin lugar a dudas, aunque se habría grabado si Messi no hubiese marcado un gol válido, esta vez sí, minutos después para doblar la ventaja azulgrana en el electrónico. El caso es que con 2-0... a Trincao había marcado ya en el minuto 29, el Barça se marchó al descanso con la seguridad de tener el partido encarrilado, aunque todavía no con la victoria asegurada. La diana de Messi es la número 14 en lo que va de Liga Santander, acercándose ya el argentino a los 16 goles de su amigo Luis Suárez en la cabeza del Pichichi. Una buena manera de celebrar sus 505 partidos con la camiseta del Barcelona en la Liga, cifra con la que este sábado igualó a Xavi Hernández. Messi, además, llegará al duelo de octavos de Champions League contra el PSG este martes con la confianza de que últimamente le están saliendo las cosas y con ganas de demostrar a los parisinos. ¿Quién manda por tanto chicos? Grandísima noticia, Leo Messi recupera su mejor nivel en el mejor momento de la temporada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo.